¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy pintora y hoy les vamos a mostrar un tutorial de YouTube. En este caso empezamos con la subida programada. Nos vamos aquí a subir, yo siempre lo voy a hacer con una pestaña nueva. Y aquí, donde dice público, lo podemos cambiar a oculto, privado o programado. En este caso y en el vídeo de hoy lo que vamos a aprender es a programar vídeos. Entonces programado. Luego cogemos o bien pulsamos aquí o arrastramos un vídeo. En este caso yo tengo preparado el de Bravely Second. Aquí. Y no tenemos más que arrastrarlo. Ya con esto estamos haciendo un vídeo programado. Luego trabajamos como cualquier otro vídeo. Principalmente vamos a añadirlo a una lista de reproducción en este caso preglise con el layer lo importante es elegir en qué fecha quieres publicarlo en este caso lo voy a publicar el día 17 que justamente es cuando estoy grabando este vídeo pero eh, ahora mismo son las 13.52 y lo vamos a publicar para que se emita a las 17 o bueno 16.30 ¿Qué más tenemos que hacer? Ya que estamos, podemos eh, ponerle ya la miniatura personalizada. En este caso tengo ya la portada realizada. Entonces la podemos abrir y se cargará la portada. También es interesante que nos vayamos a la configuración avanzada y que elijamos el juego que estamos subiendo o la categoría o lo que fuera para que siempre quede bien a la hora de subirse. En este caso es para Bravely Second. Y bueno, también como cosa particular yo pongo aquí la fecha de grabación, en este caso hoy, la atención de ingresos, eso es otra cosa que hablaremos en otro momento, y simplemente rellenar los datos. Una vez eh, realizado y escrito todo, aquí tenemos que darnos cuenta que sigue estando en programado, si está en cualquier, otra, en cualquier otro, hay que cambiarlo. Pues nada, simplemente le damos a publicar, y, esta es, y este es el enlace del vídeo, por pues si lo necesitamos para algo, le damos a publicar. Y ya con esto tenemos preparado este vídeo para que se suba lo antes posible. En este caso el día 17 de diciembre a las 16.30. Pues nada, espero que les haya gustado y que les haya sido de utilidad. Por cierto, si todavía no le ha dado like, puedes darle like aquí abajo. También suscribirte. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.